Leonel. Leonel papá de eso. Mira lo que pasa Mira lo que pasa Y yo entiendo esto Esa preocupación tuya es válida Lo que pasa Que también tú no te puedes abrir Dos frentes y tres frentes al mismo tiempo Tú primero tienes que Cumplir un objetivo Y luego que tú cumples ese objetivo Tú entras al otro Tú me entiendes Tú no te puedes tirar al mismo tiempo Sos pena de, de pasar una situación difícil como gobierno, tirarte a Danilo en contra al mismo tiempo y tirarte a Lionel ¿Tú no crees? Ponte a pensar. Primero, este grupo que acaba de salir ahora, hay que aniquilarlo porque este grupo salió ahora y es un grupo perverso que quiso quedarse por la mala en el poder. ¿Tú me entiendes? Buena tarde. Buena. Buena. Sí, Omar, ¿cómo está? Pues yo cuando le escucho a usted me pongo mejor. ¡Contentísimo! Pero, eh, eh, Omar, Jorge Blanco fue 20 años preso porque hizo borr porque borró y cuenta nueva la deuda de la gente que tenían en los bancos. Pero eso da pena, Omar. Yo he llorado hoy cuando yo he oído tantos millones que esos demonios han acogido. Y así querían volver. a Volver a, a quedarse en el poder No, no, no eso, te, eso no tiene madre Eso, eso es lo que usted dice Por aquí tenemos otra llamada, Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, señor Omar oh, ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo está usted, hermano? Bien, un placer escucharle Igual, eh, aunque no llame Es que tiene tan con congestionada Pero estamos aquí no, siempre activos con tengo. su yo programa ver, Usted no me falla a mí Sí, y mi esposa siempre activo, Omar Omar, eh, un comentario breve eh, sabemos que la procuradora Miriam Germán y todo el equipo está haciendo un gran trabajo, pero el pueblo eh, no quiere que solamente se enfoquen en la corrupción que se cometió en el gobierno de Danilo Medina. Tienen que investigar el, el de Lionel de los ocho años y el por allá, por el de Humido, 2004 Sí, eso es verdad, pero yo entiendo que ellos tienen que ir eh, a, al paso, abrirse. Varios frentes al mismo tiempo, un gobierno recién instalado. Ellos tienen que meter a todo el mundo, hasta lo de este gobierno que roben, porque no crea usted que de este gobierno no van a aparecer ladrones. Es de todos los partidos. Sí, eh, Omar, y permítame una última cosa. Eh, salió en el litín diario que Alexi Medina preside o presidía una fundación que captaba fondos ilícitos para campaña de Danilo y Gonzalo. Eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir eso? Usted que es un poco Buena más. Gracias, hermano. Gracias a usted. Buenas tardes. Por aquí. Buenas tardes, Omar. Un placer. Eh, eh, hay que investigar esos otros gobiernos, pero tú sabes que, que en este gobierno, Nosotros estos últimos cuatro años de Daniel, esto llegó, tocó fondo. Sí, es verdad. Estoy de acuerdo pero contigo. Nunca, nunca viste un, un hermano de Hipólito como contratista, un hermano de Leonel. Eso es verdad. Eso es verdad. Lo que tú dices es una realidad. Tú nunca vas a ver que eso lo aseguro yo. Un hermano de Luis Abinader que van a y que... Eh, Luis tiene un hermano y una hermana, se llama Rita. Tú no vas a ver a esa gente jodiendo con vaina? Se lo aseguro yo. Mira, pero ahora que tú dices eso, que es tan cierto lo que tú dices. Mira esa hermana del Fomper, a Lucía Medina le dieron 78 millones. Oye, eso que él dice es una realidad, esto tocó fondo. Esto tocó fondo, señores. Fondo y les voy a decir lo siguiente. Me van a perdonar porque el celular se me ha descargado. El celular se me ha descargado. Para que los que me están viendo sepan que se me descargó el celular. Tan sencillo como eso. Y que entonces... Valle, llamen al canal El que quiera hablar Porque por el celular me va a ser Totalmente imposible Bueno, ante esa situación Pero eh, eh, quiero decirle algo Eso que él dice De que los cuatro años de Danilo Es verdad Lo que sucedió en estos Ocho años, pero En los últimos cuatro Pero señores, yo tengo que decirle algo a ustedes Y qué fue, pero Dice nivel de batería bajo, pero... No, pero esto es una cosa increíble, men. Resucitó el celular, pero no mentira, no resucitó nada. En estos cuatro años, mañana yo lo voy a traer, lo que pasa es que yo salí la tarde entera con el celular y no estaba totalmente cargado, y entonces ya con todas estas llamadas, lógicamente se, se descargó. Eh, señores, tú sabes lo que es que Danilo Abiertamente, señores Porque es que esto hay que analizarlo eh, Se le metió en la cabeza Construir Una terminal de autobuses A la fuerza Violando la ley eh, Aniquilando un parque nacional El Parque Nacional del Este Área protegida. Y no obstante a que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Administrativo y los regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo este le dijeron que no. ¿Lo hizo? Atento a él lo hizo. Pero yo quiero que ustedes sepan lo siguiente. Danilo tiene que tener problemas obligados. Porque ¿y ese guay de padre Danilo, que tiene una fortuna, que cuando... Cuando Danilo lo hizo guardaespaldas, señores. Yo leí el historial de ese señor. General Cáceres Chetaro. Ese señor ganaba 35 mil pesos y no había forma. Usted con 35 mil pesos. Tener finca millonaria de millones de dólares. Tener granja de pollo en Monteplata. Tener... El... Oye, pero por Dios. Pero creían que el país era de ellos. Lo más parecido a los Trujillo. Pero ahí hay gente, oigan, que. Ahí hay un ministro, un exministro, que está buchudo de cuarto. Dice que, que tiene tantos tipo que era un simple empleado. Oigan esto, señores. Ahí hay un tipo que dice que la fortuna que tiene, y ese no lo han mencionado en nada. Es más, dicen que ese hasta el cuarto a Luis Abinader le dio. De los jefes del PLD a nivel del país entero. De los jefes del PLD, oigan, de los jefes, uno de los ministros más prestantes y de los estrategas del PLD. Ganaba 5 mil pesos que lo votaron incluso en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Coño, ese hombre tiene una fortuna que eso, eso es incalculable. ¿Pri cómo puede ser eso? ¿Pri cómo puede ser eso, señores? Un infeliz de repente, una fortuna robándole al pueblo. Porque esos son cuartos de nosotros, esos son cuartos de nosotros...